Hola amigos de YouTube, cómo están? Estamos aquí en vivo grabando jugando a la Wii, que me voy a poner el skin. y me voy a poner el mío. Está bien sexy, sexy, sexy, sexy. ¿Y qué? ¿Ya te dejen de mover la cámara, por aquí? ¿Sí? Bien a luchar, Eva, esto es porta ¿qué dice? Es no no no, no, no, lo quiero! Water ay, Street Fighter, ay, taken, taken, taken, ay, super, Dragon Ball, super Dale, rápido, fuerte, rápido Dos, siete Rápido, pegale! rápido Pégale, franco, rápido ¡Pegale muy rápido, muy rápido, sí Dale, pégale. Ay. Sí, no ganó no nadie Ah, bueno, ganaron los dos Un Pero vos oh, tenés que pegarle fuerte, rápido Venga, bueno. sacándote, dale eh. A el fighter este fight a truck, el que, Happy 3 friends El libro de la selva y te gané Ahí tienen la repetición Que la corté Después de esto haremos un avión de No, no, no, no Vamos, corte, más corte, más corte, Peli, Peli, rápido. ¡Cambio! más adelante, rápido, rápido. Muy fuerte, Franco. Dale, dale, dale. Fuerte. Dale, Peli. Peli, Peli. Rápido. Star Wars. Rápido, pégale, pégale. Muy bien.